Muy buenas, soy Delta DeltaRai y bienvenidos al canal que va a estar de vacaciones. Bueno, sabréis que ya estamos eh, de Semana Santa y tengo vacaciones, por así decirlo, porque tengo que hacer como tres trabajos y esas cosas, y aquí estoy yo, haciendo vídeos. Pero, eh, tengo tiempo para vosotros. En esta ocasión he querido hacer un top de curiosidades, ...porque siempre son interesantes y porque quizás descubráis cosas nuevas de juegos o sagas que os gustan. O quizás no, quién sabe. Pero bueno, pasaremos un buen rato todos juntos. Trataré de ordenarlas según considere que son de menos a más conocidas y también conectaré alguna que otra entre ellas. Antes de empezar aprovecho y os pido ya el like, la suscripción y la compartida, pero si sois recelosos y queréis esperar a ver el vídeo completo, adelante porque estas son 10 curiosidades de juegos lanzados en consolas de Nintendo. Número 1. El origen de Kirby. La bola rosa Kirby es ya más que conocida, ha protagonizado multitud de juegos y ha aparecido en otros tantos, pero el origen del personaje es bastante completo, empezando por el nombre. Por la época en la que el personaje estaba siendo concebido, originalmente como una masa llamada Twinkle Popopo, Nintendo se enfrentaba a una gran demanda por plagio ya que Donkey Kong se parecía terriblemente a King Kong como dije en el vídeo anterior. El abogado que defendió a Nintendo en este caso fue John Kirby, quien consiguió un veredicto favorable para la gran N. En agradecimiento nombraron a Popopo como el abogado Kirby. Aunque a decir verdad esto nunca se ha confirmado oficialmente. Pero además la bola rosa originalmente no era rosa. Ya con el concepto formado faltaba un detalle. El color. Sakurai quería que Kirby fuera rosa, mientras que Miyamoto quería que fuera amarillo. Finalmente se decidió que sería rosa, pero antes de esto, Nintendo América escogió un color blanco para Kirby debido a los gráficos de la Game Boy, incluso apareció así en los anuncios. Esto fue corregido en las entregas posteriores. Número 2. La versión malvada de Peach. Mario Tennis de Nintendo 64 supuso la inclusión de un personaje que, para bien o para mal, ha ganado mucha popularidad, Waluigi. Este personaje fue incluido no solo para que Luigi tuviera un rival de la misma forma que Mario tenía a Wario, sino también debido a los limitados personajes antropomórficos que limitaban el plantel del juego. Del mismo modo, se planeaba una rival para Peach. Este va a ser llamado Warupichi o traducido Wapich o Walupich. Finalmente, el personaje fue desestimado y nunca más se volvió a plantear. En su lugar, se decidió reutilizar a Daisy de Super Mario Land. Número 3. La desaparición de Selva Profunda. Kingdom Hearts es una saga que, por lo general, ha ido de la mano de las consolas de Sony, pero ha coqueteado con Nintendo en varias ocasiones. La primera de estas fue Chain of Memories para Game Boy Advance. En él visitamos el Castillo del Olvido, donde Sora y sus amigos perderán sus recuerdos de la aventura anterior progresivamente y se enfrentarán a diversos miembros de la Organización 13. Le visitaremos los mismos mundos que en la primera entrega de la saga y muchas cosas se mantienen igual, salvo, por supuesto, el gameplay. Todo salvo una cosa, Selva Profunda, el mundo de Tarzan ha desaparecido. La razón por la que este mundo fue cortado no fue otra que la pérdida de derechos de Tarzan por parte de Disney. Por tanto, no se pudo incluir en Shino's Memories y, por supuesto, tampoco en 300... Jeep Wars. 358 between two days... Recoder, Dream Drop Distance y el resto de los juegos de la saga. Número 4. Los Goombas no iban a existir. Creedlo o no, pero esto es real. Gran parte de vosotros recordaréis el primer nivel de Super Mario Bros. Nada más empezar, aparece uno de estos pequeños enemigos y poco después aparece el primer Koopa del juego. Pues, al parecer, en un principio los Goombas no estaban planeados y los Koopas serían los enemigos básicos del juego. Pero se dieron cuenta de que quizá esto podría ser algo complicado para un jugador novato, pues había que saltar dos veces sobre ellos y podían matarte fácilmente al rebotar, por lo que decidieron hacer un nuevo enemigo más sencillo. Sin embargo, esto se planeó ya en una fase muy avanzada del desarrollo, por lo que se reutilizó el spread de los superchampiñones agregándoles una cara enfadada y unas patas. Así que el carismático aspecto de estos gruñones enemigos se lo debemos a los Cupas y a los superchampiñones. Número 5. La leyenda de... Y de un desarrollo a otro. ¿Nunca os habéis preguntado de dónde viene el nombre de Zelda? Pues, la razón por la que se escogió el nombre de Zelda es bastante simple, a decir verdad, pero igualmente curiosa. Miyamoto tenía bastante claro que quería que el juego fuera nombrado The Legend of, pero no sabía cómo llamar a la princesa que daría el nombre definitivo al juego. Pero entonces se escuchó el nombre de la esposa del escritor americano Francis Scott Fitzgerald, Zelda Saeed Fitzgerald, y le gustó tanto que decidió ponerle este nombre. En cuanto a Link, el nombre se debe al enlace, Link en inglés, ¿Qué debe haber entre el personaje y el jugador? Pues la intención de Eiji Onuma es la de que nos convirtamos en el propio Link. Como dato aparte, el difunto actor Robin Williams era un gran fan de la saga y por eso llamó a su hija Zelda. Esto les llevó a protagonizar una serie de spots de la saga en 2011. Número 6. Los últimos personajes de Brawl. Super Smash Bros. Brawl fue la tercera entrega de la saga Smash lanzado para Wii en el 2008. Entre sus grandes novedades estuvo el emisario subespacial, el modo Historia. En él, todos los personajes del plantel debían hacer frente a una gran amenaza. Bueno, todos, todos, no. Si sabéis a lo que me refiero, tres de los personajes solo pueden ser desbloqueados tras completar este modo. Me refiero a Jigglypuff, Link y Wolf. Pero, ¿por qué no forman parte de la historia? En resumen, esto se debe a Sonic. Brawl ya estaba prácticamente listo para lanzarse y el plantel era algo distinto, además de que los tres mencionados no estaban incluidos y Sonic, pues, tampoco, los representantes de la franquicia Pokémon iban a ser Pikachu, el entrenador Pokémon, Lucario y el dúo Placely no, no me lo invento, se encontraron en los códigos del juego. Pero, a última hora, SEGA aceptó incluir a Sonic en el plantel. Esto hizo que el juego tuviera que ser retrasado a última hora, razón también por la que Sonic se une antes del jefe final. Este tiempo extra permitió que pudieran añadirse más personajes. Jigglypuff regresó sacando de la lista a Placel y Minun, y tras él llegaron Toon Link y World. Número 7. Donkey Kong Racing. Rare hizo un juego de carreras tan sólido que fue capaz de rivalizar con Mario Kart. Este fue Tiddy con Racing para Nintendo 64. Tan popular fue que se llegó a plantear una secuela para Gamecube, aunque iba a ser algo distinto. Para empezar, iba a ser protagonizado por Donkey Kong y el resto de personajes serían de la saga del Gorila. Llegó a tener un teaser incluso, pues fue presentado en el E3 de 2001. Sin embargo, el juego finalmente fue cancelado, pues poco después, Red fue comprado por Microsoft. Y el resto, como dicen, es historia. Número 8. Los personajes de Diddy Kong Racing. Añadiendo más información al punto anterior, Diddy Kong Racing tuvo una particularidad. Y es que, además de Diddy, los personajes eran completamente nuevos y creados por Rare para este título. Pero Rare era ambicioso y pretendía lanzar un juego completamente nuevo por cada personaje. Y el plan no solo empezó, sino que además despegó bastante, bastante bien. Los primeros afectados fueron Banjo, que triunfó con Banjo-Kazooie y su secuela, y Conker, que si bien su primer juego pasó muy desapercibido por estar dirigido a un público muy infantil, sí que destacó en Conker's Bad Fur Day para Nintendo 64 con una temática más adulta. Pero el plan no pudo ir más allá por lo que dije antes, la compra de Red por parte de Microsoft. Microsoft tenía ahora los derechos de Banjo y Conker, pero Nintendo la del resto de personajes. De hecho, se llevó a cabo un remake de Dragon Racing para DS en el año 2007, y todos los personajes están disponibles, salvo el oso y la ardilla. Número 9. Ruidos Pikmin. Pikmin es una de esas sagas que parecen muy inocentes pero esconden un tenebroso lore. Pues bien, esto que acabo de decir no está relacionado con la curiosidad en sí en absoluto. Normalmente cuando enciendes la Gamecube y abres el juego, se halla un Pikmin decir Pikmin cuando aparece el logo de Nintendo pero en muy contadas ocasiones se escuchará otra cosa. La primera opción es el ruido que hace un Pikmin amarillo al recoger una roca bomba, algo como ¡uh! La segunda opción es el suspiro de un Pikmin, y la tercera, en cambio, es mucho más extraña, una voz desconocida diciendo una palabra en japonés que no se ha podido traducir. ¿Os ha pasado a vosotros algo de esto alguna vez? Número 10 el crossover de Fire Emblem. Por lo general, Fire Emblem se ha mantenido fiel a sus ideas desde el principio, ya que han innovado en cada entrega, los orígenes se mantienen. Pero ha habido una vez en la que esto no fue del todo así. Quizás no todos os acordéis de Tokyo Mirai Sessions Hashtag Free. Se trataba de un crossover entre Fire Emblem y Shin Megami Tensei, en el que manejábamos a estudiantes que saben cantar, como buenos japoneses, en el que los personajes de Fire Emblem aparecían como espíritus. Pero la idea original no era esta, puede que incluso fuera más disparatada aún. Originalmente el crossover iba a ser entre Fire Emblem y Pokémon. El director del juego, Kaori Ando, confirmó que pretendió hacer esta extraña mezcla, porque consideraba que las mecánicas RPG de ambos juegos congeniaban bien. Finalmente la idea no resultó. No por nada, sino porque The Pokémon Company ya estaba negociando para crear otro crossover, que resultó en otra mezcla también muy extraña. Pokémon Conquest. La cosa iba de crossover. Y estas han sido 10 curiosidades de juegos lanzados en consolas de Nintendo. Espero que hayáis descubierto cosas nuevas, porque yo desde luego no sabía alguna que otra cosa de la lista y me han parecido muy curiosos. Si veo que os ha gustado este vídeo, haré una segunda parte. Ahora que las habéis visto todas, vuelvo a pediros ese like, la suscribida y que lo compartáis, porque me sería muy útil. Así que nada, la semana que viene subiré un nuevo vídeo, así que espero veros a todos el próximo domingo. ¡Nos vemos!